Soy Hugo Pilquimán de la comunidad de Cerro Bayo, nuestra comunidad mapuche-tehuelche de la provincia de Chubut. Hace mucho tiempo venimos diciendo que nuestra meseta no es zona de sacrificio. Por lo tanto le pregunto a Panamérica Silver cuándo se van de nuestro territorio.